que nos preocupa es un cambio de los incendios en un ecosistema eh, importante como es la, la selva amazónica, de, de esos cambios que se están produciendo nos importa eh, el aporte digamos, de la materia, va a ser el rol de los ecosistemas como aportadores de bienes y servicios ambientales. O sea, el desde hace unas décadas se hace ley a la naturaleza además de otras lecturas se ha incorporado el rol de la naturaleza como prestadora hacia la sociedad de bienes que consume o de procesos que la naturaleza, con los cuales la sociedad se beneficia o sea, siempre el enfoque que estamos dando es el enfoque de la integración de la naturaleza en relación con la sociedad dentro de estos bienes y servicios ambientales eh, el, un eje un eje que nos importa es el eje de la biodiversidad, o sea, el eje de la diversidad biológica, donde los seres vivos, esta diversidad eh, entendida por la cantidad de seres vivos que existen, la diversidad de especies que existen y las relaciones que existen entre ellos, aparece como un eje clave dentro de lo que es la posibilidad de la naturaleza de generar bienes y servicios que puedan ser aprovechados por, por nosotros. Eh, esta biodiversidad que de alguna forma está representada por la diferencia de formas de vida y donde la selva, la selva amazónica o las selvas en la Argentina, como la selva de Yungas o la selva paranaense, son los ecosistemas más representativos de ese tipo de, de biodiversidad. Eh, tienen importancia en cuanto a por qué es importante la biodiversidad, en cuanto a los valores que puede representar, en cuanto a los valores sociales, los valores culturales los valores económicos, la importancia ética y también ese conjunto de, de valor reconocido a nivel mundial que tiene la biodiversidad, llevó a la formación, a la elaboración de un convenio en el marco de las Naciones Unidas sobre biodiversidad biológica, del cual Argentina y Brasil son signatarios. O sea que el haber eh, firmado ese convenio, genera un conjunto de obligaciones y responsabilidades de todos los países firmantes respecto de la conservación de la biodiversidad. Ese lo vamos a ver después, un poco más tarde, que es uno de los eh, elementos que a nivel internacional están disponibles con, para expresar la preocupación respecto de, del manejo y destino de esa biodiversidad y esa biodiversidad como eh, portadora de bienes y servicios para la, la humanidad. Esta, eh, esta biodiversidad yo quiero remarcar, y es lo que va a contar la transparencia de la proyección de pantalla, que es... Eh, percibe a través de tres niveles. Un nivel es el nivel de los ecosistemas, con lo cual es importante que exista diversidad de ecosistemas, o sea, que la naturaleza no quede unificada y uniformada, sino que se puede conservar la diversidad de ecosistemas. Cada ecosistema tiene capacidad de prestar diferentes servicios. Además del nivel de, de ecosistemas, aparece el nivel de especies, o sea, cada especie, y yo lo repito, veo acá muchos de mis alumnos y voy a repetirlo, tengo repito, cuando doy clase, cada especie es el resultado de miles de millones de evolución. y De alguna forma, cada especie es portadora de la solución de la vida frente a los desafíos que significa la naturaleza y el estar vivo en este planeta. Por lo tanto, tanto la diversidad de ecosistemas como la diversidad de especies están representando el, el éxito y un proceso de evolución que genera oportunidades. Es, eh, además de ese nivel... De, la especie también es importante la conservación a nivel de la variedad dentro de las especies. O sea que yo puedo traer la misma especie en la Amazonía, puedo traer la misma especie en la Argentina, pero evidentemente en la adaptación y las respuestas y la, la potencialidad que tiene esas variedades que están en, en una ecoregión como puede ser la Amazonía son diferentes a la capacidad de dar respuesta a desafíos de contener información este, que pueda haber en Argentina. Por eso... Eh, es importante, entonces, la conservación de la biodiversidad a nivel de ecosistema, a nivel de especie y a nivel de variedad dentro de cada especie. Eso hace que cada país pueda tener un acervo, un patrimonio que lo identifica y que lo caracteriza. Sí. Dentro de esta escena mundial, bueno... Eh, Brasil aparece como el segundo país a nivel mundial por cantidad de especies. O sea, Brasil no es cualquier país, es un país que tiene una alta biodiversidad. Podemos, eh, prácticamente, eh, puede, este, puede haber una, una variación en los, con los últimos datos, pero en cuanto a la diversidad de especies, Brasil es el segundo país a nivel mundial. O sea, eso le da una característica particular. Argentina no aparece en ninguna de estas este, de estas listas estamos todavía más atrás de nuestros países ecológicamente más sencillos y menos diversos que Brasil y si yo voy a la cantidad de especies endémicas que está en, el, en la pantalla anterior este, o sea que son especies que están solo en ese lugar y no en cualquier otro lugar Brasil aparece cuando a nivel mundial o sea que tanto por la biodiversidad en conjunto como por la presencia de especies endémicas Brasil tiene una condición particular eh, Dentro de este tema de la diversidad y la tendencia, digamos, el, el, el progreso en, en el estudio de las ciencias en las últimas décadas ha hecho que se conservara cada vez, se tomara cada vez más asociadamente la diversidad natural con la diversidad cultural. Donde la diversidad natural la podemos medir por la cantidad de, de especies y la diversidad cultural se mide por la cantidad de países donde se hablan más de 60 lenguas. Entonces, si Brasil aparece nuevamente, junto con un grupo muy reducido de países, donde esa diversidad cultural, asociada en parte a la historia y a la diversidad natural que tiene el si Cienaigua, aparece nuevamente como un país que tiene un patrimonio eh, particular a reconocer. Sí. Eh, esta, estos ecosistemas de selva donde los ecosistemas amazónicos son uno de los principales ejemplos, a nivel de, de América, incluso a nivel mundial, en un nivel muy importante desde el punto de vista de la biodiversidad, son prestadores de bienes y servicios. O bienes en cuanto a, acá en la lista, por ejemplo, el uso del agua, el uso de madera, el uso de plantas medicinales, o sea, alimentos, material biológico, etc. Pero también son proveedores de servicios. O sea, yo puedo consumir, aprovechar un bien a escala local que me, que me brinda la selva, pero también hay servicios que pueden ser aprovechados a escala local o a escala regional o a escala planetaria, si es el caso. Entonces, aparecen como servicios prestados por, por los ecosistemas la captación de agua, la fijación de nutrientes, la fijación de carbono, la protección de las cuencas. Entonces, dentro del listado que vemos de servicios ambientales, algunos son aprovechables a escala local, pero otros tienen un alcance que sale en lo local. Entonces, acá aparece de cuenta, como va a aparecer en varios puntos de la, de la presentación, eh, que decisiones locales pueden tener efecto por fuera de lo local y pueden tener un efecto a escala global o a escala continental, que creo que van a ser temas tratados por otros colegas dentro de la mesa. Dentro de este esquema de, de reconocer a los ecosistemas como prestadores de, de servicios a la sociedad, aparece América del Sur. Y dentro de América del Sur, bueno, acá hay, digamos, la geografía y la biografía aporta su, su información respecto del reconocimiento de la diversidad de escenarios, eh, donde, bueno, no sé si llegará a ver, pero es... Gran mancha como está representando lo que se conoce como la, la provincia amazónica, o sea, que toma la cuenca del Amazonas pero también toma parte del territorio eh, que lo circunda, que es de alguna forma uno de los objetos de preocupación. Esta, esta provincia amazónica, esta, este conjunto de ecosistemas amazónicas, tiene relaciones también con nuestro país. Y esas relaciones, o sea, los ecosistemas no están aislados, sino que hay conexiones a nivel continental. Y esas conexiones se dan a través de estas flechas que de alguna forma están presentando. Corredores. Los corredores son vías de poblamiento, vías de comunicación. Así como yo tengo corredores de transporte, tengo corredores biogeográficos. Y los corredores biogeográficos vinculan escenarios y vinculan especies. Entonces, de alguna forma yo tengo eh, un gran corredor donde el eje es la cuenca de Plate, donde el río Paraná es el río Paraná-Paraguay, digamos, esos son los vehículos de, de, de transporte de las especies. Y tengo también las sierras las subantinas y las yetas, todos los ecosistemas de eh, selvas de montaña, que son corredores a través de los cuales se vinculan nuestras especies aquí en la Argentina con las especies que viven en la Amazonía. O sea que, desde el punto de vista de los procesos naturales, nosotros Recibimos parte de los bienes y servicios ambientales que se generan en la Amazonía a través de estos corredores biográficos. En las pantallas siguientes eh, vemos eh, algunas ilustraciones, una situaciones más anterior: eh, ilustraciones del de, de corredor de, de las selvas de montaña, donde aparece como una imagen emblemática el Yagurete, como una de las especies que utiliza esos corredores, o sea, la continuidad de las poblaciones de Yagolete en de Argentina depende de la continuidad de las poblaciones eh, por fuera de la Argentina, entre ellos el que pasa en la Amazonía. Y eh, en el siguiente corredor, bueno, son los corredores fluviales, está representado más que en fondo el Paraná como gran ve un gran sistema de transportadores de comunicación, no solamente con nuestro litoral, que es lo que percibimos habitualmente, sino también con qué pasa hacia el norte, y este, este sistema de corredores fluviales conecta al cono sur a Argentina con la Amazonía brasileña. Eh, no solamente los corredores son eh, sistemas de montaña, son ríos, sino también el espacio funciona como un corredor y en este sistema... En este caso, y acá se llega a ver de la forma que más cercana, representadas la dinámica de las especies que viajan y que conectan distintas partes del continente. O sea que la, nuestras especies, nuestra biodiversidad, está vinculada con la biodiversidad del Amazonía. Lo que pase allá va a tener alguna consecuencia en lo que pase acá, y en los distintos puntos del continente que están, que están conectados por estos corredores aéreos a través de los cuales... La, la biodiversidad viaja de un país a otro. ¿Qué sabemos de, de Brasil? Digamos, como elemento para traer a la discusión, por más que seguramente temas que van a volver a ser tratados por otros colegas de la mesa, Brasil tiene también su estrategia de conservación de la biodiversidad. Esa convención que yo nombré hace unos minutos eh, es firmada por Brasil y como respuesta a esa convención Brasil tiene un sistema... De, de áreas protegidas, este, que en este caso eh, uniendo las áreas protegidas estatales, eh, o sea federales, nacionales y municipales, y también este, eh, todo la, el sistema de variedad alcanza un 30% del país. O sea que en lo formal, Brasil, esto es una, una estadística oficial, en Brapa que es el organismo lo oficial, Brasil tiene un 30% de su territorio protegido. Eh, Ese empero, y si y si yo comparo los porcentajes del país protegido por áreas protegidas, pues si llegan a ver, aparece Brasil con el 30%, Australia con el 20%, China con el 17%, Estados Unidos el 13%, Argentina el 8,9%. O sea, en lo oficial, Brasil tiene el triple de áreas protegidas que Eh, este es un dato para tener, después podemos a entrar a discutir este, qué significa ese porcentaje, cómo se expresa ese porcentaje en una gestión que asegure la conservación de esa biodiversidad y de, esa, de esos servicios ambientales que, que está prestando la selva. Pero digamos en lo estadístico están está estos datos. ¿Qué afecta, cuáles son las amenazas a, a la biodiversidad y a los bienes y servicios? La principal amenaza somos nosotros, las sociedades y los modelos de producción y de consumo son, eh, han sido históricamente las principales amenazas a, a esta, la existencia de esta biodiversidad y a la prestación de los bienes y servicios ambientales. Donde nuestra conducta es la principal determinante, en los cambios de uso del suelo, donde el fuego está incluido dentro de uno de esos procesos de cambio, es como una de las principales amenazas, y después aparecen otros como, bueno, los patrones de consumo que yo comenté recién, la contaminación, la desintoxicación y el cambio climático. O sea, el cambio climático, que obviamente se va a tratar la vinculación de, de los incendios con, con eh, los motores de este cambio, se vuelve como un y vuelve a afectar la, la biodiversidad. Eh, no puedo dejar de situarnos en el, tener el, el, el marco de la, de la, del cielo Mundial y en un mapeo donde se identificaron las amenazas a la conservación de la biodiversidad, aparece en rojo, crítico y en peligro, aparece en amarillo eh, amenazado y aparece en celeste lo que está relativamente bien conservado. La cuenca de la Amazonas que aparece acá aparece relativamente bien conservado. O sea que hay otras miradas que dicen que la, la situación, esto igualmente tiene unos años, esto está, es el estatus hasta el 2018, pero en el consenso mundial el estado de conservación de la Amazonía es relativamente nuevo, eh, está relativamente eh, bien conservado. La superficie en celeste en Brasil es mucho mayor que la superficie en celeste en Argentina respecto de este esquema, de este, de este análisis, en la escala global. Son cosas que yo quiero ir este, dejando. Eh, pero obviamente la Amazonía no está intacta. Estas este son imágenes oficiales donde la Amazonía en 1990, la Amazonía en el 2015, bueno, hay sectores de la Amazonía que tienen un intenso cambio de uso del suelo. El, lo que aparece en rojo son sectores donde hubo un proceso de deforestación y una, un reemplazo de ecosistemas naturales por los ecosistemas este, de uso este, productivo. Eh, ¿Qué pasa con los incendios? Eh, acá en la en, República hay una especialista de Parques Nacionales en el tema de incendios, que si llega a hacer falta la vamos a convocar a, a, a que aporte también algunas de las preguntas. Eh, eh, ¿Qué pasa con los incendios? Bueno, en principio los incendios eh, tengo que partir desde el enfoque científico que, es, que se ha asumido que son, hay incendios que son parte de los procesos naturales de los ecosistemas. Como parte de su funcionamiento, todos los ecosistemas, especialmente los ecosistemas de bosque o de pastizales en condiciones eh, eh, de climas áridos y semiáridos, tienen incendios periódicamente, incluso ecosistemas húmedos, pueden tener el incendio como parte de su propio funcionamiento. O sea que el fuego es un proceso natural. Cuando el fuego se transforma en una amenaza a la biodiversidad, entonces, eh, para que ese fuego se transforme en una amenaza a la biodiversidad y a la posibilidad de prestar estos bienes y servicios, lo que importa es la escala y la frecuencia. Entonces, este, eh, los ecosistemas y las especies los seres vivos que viven en la selva y que viven en el bosque están acostumbrados y han adquirido a través del proceso de evolución la capacidad de responder frente a los sistemas y de sobrevivir frente a los fuegos. Pero ¿qué pasa? Es diferente un incendio cada cinco años a un incendio cada año. Y es diferente un incendio este, de un parche de un sector pequeño como puede ser cien eh, hectáreas a un incendio de... 10.000 hectáreas de extensión. Cuando se produce en ese, proceso, ese fenómeno de incendio, eh, aparece lo que llamamos el defecto de borde, que es desde los límites de los incendiados se empieza a recolonizar y a recuperar la condición del ecosistema inicial. Entonces, va ¿vale a ser diferente un incendio en un sector boscoso, si por fuera hay más bosque, a que sea un incendio en el sector de bosque donde por fuera se tengo una plantación de, de soja. O sea, el mismo, eh, todo este proceso de transformación de ecosistemas naturales y ecosistemas productivos va generando una, un efecto de debilitamiento de la capacidad de restauración natural que tienen los ecosistemas frente al fuego. Esa capacidad este, lo estamos llamando resiliencia y obviamente puede mejorarse si hay algún proceso activo de la sociedad de inversión en la restauración del área incendiada a través de algún tipo de, por ejemplo, reforestación o reponimiento de especies, como pueden aparecer. Y son decisiones que algunos gobiernos toman cuando consideran que hay que ayudar a la naturaleza a recuperarse del proceso de incendio. Eh, en este caso, está representado este esquema eh, una estadística del de número de incendios entre el 1 de enero y el 20 de agosto que fue cuando desde el año 2013 hasta el 2019 y lo que muestra la estadística es que bueno por lo menos entre el 2018 y el 2019 hubo un incremento importante pero eh, ¿cómo asigno cuán importante es ese incremento que hubo? y si yo me voy para atrás en el 2012 puedo haber encontrado o sea, este evento marca la tendencia puede ser alguna situación particular. O sea, el dato está, ¿cómo lo interpreto desde el punto de vista científico? Seguimos. Eh, este incendio eh, tiene consecuencias que seguramente han de otros colegas: emisión de dióxido de carbono, y acá aparece el, el debilitamiento de la selva como prestadora de un servicio que es la regulación climática. No solamente deja de haber selva para que capture carbono, sino que el incendio de la selva genere un incremento mayor de carbono. Entonces, acá lo que esté pasando en este lugar tiene consecuencias que exceden lo que ocurre dentro de lo que ocurre en la escala local. Entonces, el tema es cómo este proceso tiene que ser realizado a escala local, a escala del país que es el dueño del recurso, pero también qué pasa con los cambios globales. La conven las convenciones de las Naciones Unidas es la herramienta a través de las cuales el consenso de las Naciones puede entrar este, a, a pero puede expresar su preocupación respecto de cómo la, cosa, la consecuencia de un evento a nivel local tiene una consecuencia a escala global. Eh, todos vimos, yo por lo menos me enteré de la.. Yo, yo por lo menos me yo por lo menos la me, principal información que tengo respecto a los cien, incendios es a través de los medios masivos de comunicación entonces bueno eh, el, la pregunta es bueno ¿cuánto eh, esa sobreexposición que tuvo el, el, el evento eh, representa de alguna forma la magnitud o gravedad del evento o cuánto es una noticia que se toma se asume, se difunda y se programa entonces yo creo que eh, si yo voy a, a una secuencia lógica, yo, yo quisiera saber mente, cuál es el diagnóstico, qué pasó, cuánto se afectó, qué cambio hubo respecto a las tendencias de incendio eh, en cuanto a, a lo que vimos este año en, en el Brasil, o vimos los incendios en Córdoba en los diarios hace muy poco, o sea, qué pasa con esa frecuencia de incendios. Y en base a ese conocimiento, y acá el, el tema es cómo pasamos de la nota de información en el diario al conocimiento comprobable acerca de realmente qué es lo que está pasando. O sea, el diagnóstico pasa de evaluación a evaluación a la toma de decisiones y de de una gestión en monitoreo. O sea, estos señales en la secuencia. Yo supongo que el gobierno de Brasil debe estar haciendo esta secuencia y supongo que también los organismos eh, vinculados con las convenciones o que preocupados por la evolución del medio ambiente a nivel global, deberían estar también haciendo esta secuencia. O sea, ¿cómo, ¿cómo puedo fundamentar una opinión que me compromete emocionalmente, pero cómo lo fundamento con conocimiento, con conocimiento confiable? Eh, estas son preguntas que no están resueltas. Entonces, seguramente a lo largo de la, de la mesa se incorporarán criterios como para poder hacer diagnóstico. Yo puse algunos criterios en la mesa vinculados con lo ecológico. Ya, veremos qué pasa con el clima y veremos con el resto de las dimensiones que tiene una problemática como esta que es ambiental, reciente lo natural, que es donde yo me senté, fue un pedido de no acuerdo en cuanto a los temas pero eh, bueno, todavía hay debería haber puesto en, en, la, en la transparencia un signo de toleración muy grande que diga, bueno, ¿qué es lo que pasó? ¿qué es lo que está pasando? Este, más allá de lo que vemos en los medios o con las redes. ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando ya? ¿Cuáles son las causas y cuáles son las consecuencias? Creo, bueno, es lo que o sea, ¿Quiénes? ¿Cuándo? ¿Cómo? Este, ¿Cuáles son los actores sociales que están interviniendo en este proceso? que como yo conté antes, fue de sus procesos naturales, pero a veces es, es, intervienen otros actores sociales en la promoción de este tipo de, de, de situaciones y donde... No puedo dejar de reconocer que es una práctica histórica del sector agropecuario la quema de incendios como una forma de, de limpiar, entre comillas el campo para cambiar el uso de... y incorporar en el uso productivo. Bueno, acá bueno, hay una gestión nacional, las selvas son de Brasil, o sea, los recursos son del país sobre el cual lo pensaba. Y se supone que debe haber una gestión participativa, ¿por porque la... la, la los beneficios de los recursos exceden al Estado local sino que tienen consecuencias dentro de otros Estados como Brasil y hay muchos distintos actores que están involucrados en los beneficios del, del, de esos ecosistemas o los perjuicios del evento y después está la cooperación internacional como el, el escenario de, internacional y ahí estoy pensando en Naciones Unidas y las convenciones que los países como Brasil firmaron cómo pueden servir herramientas como para avanzar en qué, quién, cuándo, cómo y por qué y qué significa lo que pasó en ese momento no puedo dejar de pasar esta última que les saqué de una, una clase de, de Lía Bamba que es, bueno, por supuesto que cuando alguien pregunta desde Naciones Unidas o de cualquier este, ámbito ¿quiénes quieren vivir en un mundo mejor todos levantamos las manos pero cuando nos, nos pregunta qué, qué nos comprometemos a hacer para eh, que ese mundo sea mejor ahí este son pocos los casos donde alguien levanta la mano y dice yo me comprometo en, en algo que puede ser desde cambiar un patrón de conducta hasta cualquier otra instancia de participación como para avanzar a un modelo que supongo que es mejor. Bueno, que nos preguntas y irán al final, ¿no? No sé, si hacen todas las presentaciones. Listo, muchísimas gracias.